Hola, ¿qué tal, nordestano? Buenas tardes. Bienvenidos, sean todos y todas, a su fuerza informativa, sobre todo, aquí estamos. Gracias a Dios. Bendecido porque decíamos la pasada semana que queríamos encontrarnos con ustedes y desearle de todo corazón un feliz año, un feliz inicio del 2019. Esperando que todos sus planes, que todos sus proyectos se conviertan en realidad en este nuevo año. Felicidades, Nordestanos. Felicidades, país. Desde esta planta televisiva de Telenor. Bendiciones. Bienvenido sea el 2019. Y de inmediato para hoy, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Jair Bolsonaro asume como nuevo presidente de Brasil. Ahí está. Ampliaremos más adelante. Así que no se lo pierda. A continuación, en el ámbito nacional, matan joven de 19 años en Baní durante disputa de dos hombres por su amor. Ampliaremos más adelante, no se lo pierda. Hombre mata a su expareja y a su ex-suegra en Santo Domingo. Les ampliaremos más adelante del por qué. no se lo pierda. Miren, sepultan a los cuatro miembros de una familia que fueron asesinados en guerra. Ampliaremos también, no se lo pierda, ahí está. El director de la policía dice, investiga los asesinatos ocurridos este pasado fin de semana en nuestro país. No se lo pierda también, miles de evangélicos participan en la tradicional batalla de la fe, ahí está. Ampliaremos también a continuación en el ámbito local regional para hoy. Mujer mata a su pareja apuñalada en Limón de Samaná. Caramba, aplazan la medida de coerción contra los acusados de matar una pareja de esposo en Arenoso. Haitiano es herido de bala para ser atracado aquí en San Francisco de Macorís. Piden justicia por hombre muerto a tiro en al Valle. La policía exhorta se entregue el acusado de esa muerte de otro en al Valle. Asaltan un bachatero en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Denuncian ola de asaltos en Villas Palmas. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Buenas tardes, buen provecho, buen provecho. Bienvenidos a su fuerza informativa a este programa al inicio, el primer programa de este 2019, el primer programa del año. Así que muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan en toda la región del Nordeste a través de este canal 8 de Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Felicidades, bienvenido 2019. Qué bueno decirles a todos ustedes que Agua Delirium es calidad que supera, porque es la que consumo y es la que consumen todos los nordestanos, exentos de bacterias y de sodio. Comuníquese con nosotros para mayor información al 809-290-1379. Calidad que supera es Agua Delirium. Centro de pinturas, La Casa del Desabollador, el centro de mayor tradición con todas las marcas, todas las de sus preferencias en acrílicas, en satinada, en aceite, con más de 36 años en la venta de pinturas solo originales. Recuerde que continuamos siendo el distribuidor exclusivo de la famosa pintura Gris Knife, formulada con el Super Clear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centros de pinturas, La Casa del Desabollador, tres tiendas. Calle Bonó, número 68, esquina Restauración. Calle Avenida Los Mártires, salida a Santo Domingo. Y en la calle Salcedo, casi esquina Bonó, ahí está nuestra nueva tienda. Centros de Pinturas, la Casa del Desabollador. Recuerde que hoy y siempre, la tradición de San Francisco de Macorís para comprar es tienda la suerte. Porque somos parte de ti, más de 56 años, siendo la tienda preferida por todos los nordestanos. Y entiende la suerte, ya estamos preparados. Recuerden que en esta semana estaremos festejando el Día de los Reyes. Los Santos Reyes, el próximo día 6. Cae domingo, sí, domingo, ¿verdad? El domingo 6, ahí está el Día de los Santos Reyes. Y entienda la suerte, tenemos todo lo que usted busca en Reyes, al mejor precio. ¿eh? No invente con ir a otro lugar, porque entienda la suerte, en Día de Reyes y en toda la época... Recuerde que somos parte de ti. Jair, Jair Bolsonaro asume como presidente de Brasil. El derechista Jair Bolsonaro, elegido en octubre del pasado año, ahí está, fue investido ayer como nuevo presidente de Brasil. Bolsonaro juró en un mandato constitucional de cuatro años, los cuales prometió durante su campaña combatir la corrupción y la criminalidad para gobernar, ¿verdad?, en ese país. Vamos a escuchar a Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil. ¡Adelante! Reafirmo mi compromiso en la construcción de una sociedad sin discriminación o división. De ahora en adelante nos guiaremos por la voluntad de los brasileños que quieren buenas escuelas, que les permitan preparar sus hijos para el mercado laboral y no a la militancia política. Promoveremos reformas estructurales que serán esenciales para la salud financiera y sostenibilidad de las cuentas públicas que transformarán el escenario económico y abrirán nuevas oportunidades. Hemos dicho desde el principio, desde que este hombre fue elegido como presidente Que ojalá y que pueda poner de manifiesto lo que él ha dicho Porque es lamentable cómo Brasil ha tenido gobernantes en los últimos años Que han estado envueltos en escándalos de corrupción El caso de Lula, el caso de Ilma, el caso de Macron Y este hombre, vamos a ver entonces Vamos a esperar Miren, un hombre mata a su expareja y a su ex-suegra en Santo Domingo. Ya entrando en el ámbito nacional, las víctimas son confesora Toribio Roque, de 72 años, de 72 años, y su hija Elida Cabrera Toribio, de 36. El supuesto autor de doble homicidio es Juan Recio, es esposo de Elida, con quien procreó tres hijos, y de quien se encontraba separada luego de hace 20 años de unión. Wow, increíble señores, increíble Bueno pues tenían 20 años de unión esta pareja Y habían procreado tres hijos y ella tiene 3 años, 36 años Quizás hay un error con la edad de ella Pues si tenían 20 años de unión matrimonial Entonces a los cuantos años se casó ella con este hombre Pero bueno, vamos a escuchar la información, adelante mamá murió por amor a su hija, porque no se separó de ella. El otro día mi mamá subió corriendo a mi casa y me dijo, mira, tráquense, que él anda armado y que va a matar a Nani. Y yo le dije a Doña Tese, tranquila, que él no va a hacer nada. Todo dado. dado. Él a tiro. Él mandó a los hijos temprano. Ya eh, a los hijos para que ella hiciera la cena. Esto a nosotros nos ha dejado con un dolor muy inmenso a nosotros. Principalmente cuando a mí me llamaron que pasó esto, yo no me daba cuenta. Y fue esta mañana, como a las 7, que me dijeron, inmediatamente arranqué para casa. Por esta familia nosotros somos una persona muy humilde. Muy humilde. Bueno, ahí está, señores. Lamentable de los hechos que acontecieron, hechos criminales, este fin de año. ¿eh? Como este también que veremos ahora. Matan joven de 19 años en Maní durante la disputa por su amor entre dos hombres. Juliana de Reglas Villalona, de 19 años, perdió la vida tras recibir disparos. Impactos de bala vale, en el momento en que dos hombres se disputaban su amor. Esto fue en Baní. Juliana de Reglas Villalona, 19 años apenas para esa joven. ¿eh? Y miren cómo llega la ira, el odio, los celos entre esos hombres que finalmente quien murió fue ella. ¿eh? La mataron. Eso fue en Baní, señores. Muy lamentable. Lamentable también, miren, sepultan a los cuatro miembros de una familia que fueron asesinados en guerra. Los cuerpos de Roberto Confesor Iche Zapata, de 44 años. Mírenlo ahí, conductor del automóvil. Pablo Roberto Celedonio, de 42. Librada Zapata, Elida Sabino de la Cruz. Fueron sepultados, miembros de una misma familia, ¿verdad? Familiares expusieron que los miembros de la prensa, o lo expulsaron mejor, a los miembros de la prensa. Según ellos, porque se han difundido informaciones falsas de los fallecidos. Los medios de prensa no pudieron acceder más allá, mientras ahí vemos las imágenes de quiénes eran estas personas. Hay que decir que el vehículo, caramba, el vehículo donde fueron asesinados esa persona, un jet color negro, fue encontrado aquí en San Francisco de Macorís, ocupado aquí en San Francisco de Macorís y eh, hay que decir que una mujer fue apresada. Un poco más adelante estaremos presentándole esa información también. El jet y la mujer que fue apresada. Caramba, ahí está. Vamos a ver esta información ampliada. Adelante, señor director. Veamos. Y nos lo mataron todos como perros. Eso fue lo que hicieron. Para después poner que él es un delincuente de qué. Chequen el récord de él allá en Nueva York para que ustedes vean quién era Roberto. Es muy fácil decir lo que nadie sabe. Es muy fácil aclábarlo a ellos y sacarlo en un ataúd para que ellos no se ven así. No, no, no, no, no tengo idea ninguna porque no tenía enemigo a nadie muchacho cuando venía aquí a República Dominicana lo que venía a compartir con su familia. Esa familia y mi familia éramos una y ninguno teníamos problema con nadie. Espero que este caso sea investigado y que se haga justicia por la muerte de mis familiares. El principal objetivo de este cuádruple hecho... Era el señor Roberto Confesor Iche Zapata, quien era el conductor del vehículo del jet. Ya ustedes ven los parientes del mismo, como lo defienden. Dicen que no tenía un historial ni delictivo, ni problemas con nadie. Pero la policía está investigando a fondo ese caso, señores. A propósito de eso... Miren a nombre del Comellaves en San Francisco de Macorís, que es Eli Llaves, con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. El Comellaves Eli, visítenos aquí en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ursilia Pepín, o comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, pantalla. El experto en sacar las llaves si se le quedan dentro de su vehículo es Eli. El experto en hacerla, la inteligente, en 30 minutos, si se le pierden es Eli también. Anote ese teléfono usted que tiene vehículo. ¿eh? Son de emergencia. Y el experto en asegurarlo, también en colocarle el GPS tanto a su vehículo de cuatro gomas como a su pasol y su motocicleta es Eli. No hay otro, ¿eh? El experto, el come llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Óptica máxima visión. La óptica número uno. Con los mejores lentes, gafas de sol, solos nosotros. Todas las marcas, las de sus preferencias en acrílica. Semigló, satinada en aceite. En la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir, ahí está. Con el teléfono que aparece en pantalla. Recuerde que cada 15 días llegan los expertos médicos cubanos. Con su vista, con sus ojos, no invente. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. A propósito de los hechos asesinatos ocurrido este pasado fin de semana en el país y que incluye la pareja de esposo en Arenoso y esas cuatro personas de la misma familia en guerra en la capital. Vamos a ver lo que dice el jefe de la policía en el Aldrin Bautista sobre las investigaciones en torno a esos hechos de sangre. Veamos. ustedes la certeza la confianza en nuestro proceso de investigación que antes de lo más breve posible nosotros estaremos dando una respuesta completamente de todo eh, esa investigación avanza los investigadores no han parado, no han dormido en ese proceso para el esclarecimiento de ese hecho, todo lo que ocurrió en ese caso y y entiendo que entre hoy y mañana nosotros estaremos dando los resultados de los asesinos del mismo, de los mismos, con sus elementos de prueba y todo lo demás. Wow, alarmante, preocupante, señores. Miren ahí la pareja de esposo muerto eh, a bordo de esa jipeta. Ahí están algunos de los casquillos. La policía está investigando este hecho. Eh, Lamentable, terrible Cómo se han incrementado los hechos de sicariato en nuestro país El sicariato ha tomado las calles Estamos viviendo en un estado ahora de temor Entonces ojalá y que esto pueda cambiar en el 2019 Porque miren, para nosotros y para nuestra futura generación Será muy difícil seguir viviendo en este país Si vamos así, si seguimos así Miles de evangélicos participan en la tradicional batalla de la fe. Recuerden ustedes que este evento se realiza en la capital dominicana, en el Estadio Olímpico, donde participan miles y miles de evangélicos de todo el país. Ahí está. Hay que decir que el discurso principal en esta ocasión fue dedicado a la no impunidad, a la no impunidad y la lucha contra los feminicidios. Vamos a ver esta información ampliada. Adelante. Cero impunidad. Joá se portó mal, cóbrasela. Aplícale las consecuencias de su conducta. Dile a Joa que el poder no le da autoridad para que haga lo malo. Que el poder que él tenía era para cumplir y hacer cumplir las leyes. Y que el mensaje de hoy comience a transformar a los dominicanos y dominicanas que cesen los feminicidios, que cesen a la violencia que está haciendo tanto daño, que cese la corrupción, señor amado, y que los cristianos proclamemos el mensaje de esperanza. Bueno, Amén, ojalá y que así sea, caramba, y todas esas oraciones esos cánticos de alabanza que ayer por allá fue el escenario, la capital, el estadio olímpico puedan expandirse y que lleguen por todo nuestro territorio y que la paz pueda llegar a nuestro país. Esa paz, esa tranquilidad que tanto deseamos, cero feminicidio, cero atracos vivir en un estado de, de armonía, señores, de espíritu de crecimiento para nuestro país en este 2019 son algunos de los deseos de mucho corazón que nosotros queremos. Para el futuro de nuestros, de nuestros hijos y de nuestra nación. Miren señores, vamos a ver quiénes están con nosotros en este WhatsApp. En este primer día del WhatsApp. Bueno, vámonos al corte. Vamos al corte, al regreso más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Banca Chago es el consorcio número uno, es la banca de su suerte, donde usted puede hacer sus jugadas de la Lotería Nacional con confianza, porque pagamos la tripleta millonaria y el Super Palé al instante. En la Juan Bautista Blanco, en el sector Hermanas Mirabal, ahí está el consorcio de bancas número uno. Y sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá, porque el consorcio de bancas Chago... Es el número uno de toda la provincia Duarte. ¡Qué bien! Don Andrés Bar, el lugar más acogedor, el lugar que todo el mundo le gusta visitar para, para estar tranquilo. Este fin de semana estuvo a casa llena por allá en este fin de año. Y en, al inicio del año nuevo también venimos con muchas cosas positivas, con muchas cosas buenas para deleitar a todos nuestros clientes. Don Andrés Bar, Carretera San Francisco de Macorís. En la carretera San Francisco de Macorís, Nagua. Ahí está, kilómetro siete y medio en llave. Don Andrés Bar. Visítenos y compruebe que en realidad es cierto. Don Andrés Bar. ¡Qué bien! Miren, señores, comenzando con las noticias inmediatamente en el ámbito local, regional. Este fin de semana vamos a Samaná. Por allá en el limón de Samaná murió el joven Nicauri Drullar Encarnación de 26 años esa es la joven que le cegó la vida esa es la esposa esa es Nicauri él se llama Nicauri y la mujer que vimos hace un momento esa es Manuela Manuela Conde Morel lo mató a él mírenlo ahí lo mató de una puñalada supuestamente porque este se negó a realizar algunos oficios en la casa porque ella lo mandó a hacer unos oficios y él no quiso. Eh, se iba con sus niños y con los niños en brazos le propinó una puñalada. Su cuerpo llegó hasta la morgue del hospital en el día de hoy. Ahí está la presunta asesina. ¿Y qué nos dice entonces el padre del joven Nicauri Drullar, encarnación, muerto de una puñalada? Veamos. No, Yo no sé, yo estaba trabajando. Yo vendose el dueño, estaba empezando a comerme la comida. La mujer me, la, me mandó de la casa y, y fue una cuña y me dijo que lo cortaron. Yo no sé nada. Después, Supuestamente eh, se dice que fue por una discusión de que ella le, le mandó a hacer unos oficios a él y se negó. ¿Usted piensa que pudo ser eso? No sí, sé, porque era el muchacho demandado, como quien dice. Era el, era el muchacho el que cría muchachos en la casa. Ella era, estaba en la calle día y noche. ...y ahí cuidando a los muchachos... ¿Cómo ella? ¿Cómo esa mujer? ¿Cómo puede definirle usted? Bueno, ella no es buena porque esta no fue la primera vez... Ella ¿En la... otra ocasión también la había herido? Sí, claro... ...ya le dio un brazo una vez, le tiró una puñalada y la lo la arruñó la ru... la ru... la ru... por ahí... ...pero primeramente le cortó los tres tendones de esos tres dedos... Aquí. ...ya tú sabes y... ...ella... ...para mí ella no es buena... ¿Cómo, bueno, era bueno. muchacho, ¿Cómo puede definirlo usted entonces? Bueno, muchacho sin problema, muchacho completamente sin problema. El muchacho era tranquilo, no era el problema. Wow. Ya se encuentra detenido? Sí. ¿Qué le pide usted la justicia más adelante? Bueno, yo quiero justicia. En verdad que quiero justicia. Porque si ella se ve libre, si no hay justicia, ella se ve libre, yo voy a buscar justicia con mi propia mano. Bueno, qué lamentable la muerte de este joven, un hombre bueno, definido por su papá y otras personas que lo conocían. Decían que era un muchacho que no le gustaban los problemas, que en otras ocasiones ella lo había herido ya, había intentado matarlo. Ahora consigue el objetivo. ¡Wow! Increíble. Y nos dice su padre, nos decía su papá, que lo mató con sus niños en brazos porque él se iba y de todas formas le propinó la estocada. Eso ocurrió en el Limón de Samaná. Caramba. Miren, este pasado fin de semana fueron apresados los que están acusados de, de matar en Arenoso al joven, al señor Walter Peña Almanzar y a su esposa Florinda Lajara. Vemos que este fin de semana ahí están los apresados, cuatro de ellos. Imágenes de, los, de Edwin Romero Morales, alias Caca, de 25 años, Alejandro Manuel Mercedes, alias Careta, de 28, José Antoniel Mazueta, de 29, y Germán mansueta la Antigua, de 18 años, ninguno llegan a 30 años, son los acusados de recibir un dinero para matar a Walter Peña Almanzar y Florinda Lajara en el municipio de Arenoso. Ahí vemos su salida porque fue reenviada a la audiencia, fue aplazada, mejor dicho, para el próximo lunes. Vamos a ver lo que nos dicen los abogados de este caso. Adelante. audiencia se aplazó para el próximo lunes a las 7 de la mañana, toda vez que los abogados de los imputados solicitaron el aplazamiento para presentar presupuesto presente caso esperemos que se le imponga la prisión preventiva por un periodo de un año a estos ciudadanos toda vez que los hechos que cometieron han sido muy graves y hay suficiente prueba incluso para la solicitud de la medida y luego para la otra etapa venidera entendemos que no habrá grandes sorpresas en esa medida de coerción toda vez que eh, la fiscalía sí. Ha preparado el proceso, tienen unas pruebas suficientes que vinculan a esos ciudadanos unos hechos y a los que andan prófugos, que son dos personas más hasta el momento. Eh, la fiscalía y nosotros vamos a solicitar un año de prisión preventiva porque el caso tiene visos de complejidad. Miren, la policía expresó que estos hombres que vemos en pantalla, eh, estos gas, gatilleros, la policía informó que. Estos recibieron una alta suma de dinero. Se habla de que recibieron, cobrarían 80 mil pesos por parte de la policía sindica, acusa a Abel Manzueta de ser el hombre que pagó esa cantidad de dinero para que mataran a esta pareja. Así que ahí está, señores. Repito, según la institución del orden, estos habían recibido la suma de 80 mil pesos de la mano de Abel Manzueta, quien está siendo buscado por la policía, de ser el hombre que le pagó el dinero a ellos, lo ubicaron momentos antes en la discoteca, observaron, fueron primero a la discoteca, lo miraron según las cámaras de vigilancia y luego entonces aprovecharon la ocasión y a eso de las tres y algo de la madrugada, cuando estos salían a bordo de, de su vehículo Fue cuando le dieron seguimiento Y le dispararon Así que por el trabajo supuestamente Estos hombres por este trabajo de sicariato Iban a recibir la suma de 80 mil pesos Caramba Tampoco vale la vida de una persona No hay precio para esto La policía está investigando el caso Miren, quieren un haitiano para atracarlo aquí en San Francisco de Macorís. Francis Normit Víctor se llama. Francis Normit Víctor recibió un disparo en su pierna derecha. Se encuentra en el Hospital San Vicente de Paula. Ahí está. Hoy tratamos de conversar con él, eh, de que nos explicara la situación, pero es muy difícil porque su, su, eh, el, el español de él no no puede, no le fluye. Sí, nos enteramos luego y que él había informado que todo se trató de que un atraco, de que él iba a volver de una motocicleta y al parecer se la despojaron. Ahí está, desde su lecho, aquí en el hospital, el haitiano que resultó herido de bala para ser despojado de su motocicleta este pasado fin de semana. Parte de los hechos que acontecieron este fin de semana, aquí en San Francisco de Macorís y que llegaron al San Vicente de Paul. A propósito de eso, miren, eh, el hospital nos ofrece la información de que en, desde el 31 hasta el primero de enero, en el día de ayer, fueron ingresados un total de 386 pacientes, dos personas resultaron muertas este pasado fin de semana, uno por accidente de tránsito y el joven que el hombre que murió en Valle de un disparo en la cabeza, que más adelante estaremos presentando esa información. Un total de 35 intoxicados y 60 por accidentes de tránsito. Fueron los resultados de la segunda fase del operativo, ¿verdad? Y los casos que llegaron al San Vicente de Paul. Ahora sí, señor director, vamos al WhatsApp para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. Eh, vamos a ver Jacqueline Paulino desde... La Urbanización Jennifer nos envía por aquí una linda postal de Feliz Año para ti y tu familia. Muchísimas gracias, Jacqueline. Wilton desde Madeja, también otra linda postal de Feliz Año. Muchísimas gracias, Wilton. El 1790 nos envía también otra postal del Año Nuevo. Muchísimas gracias. Juan Herrera desde La Joya, también otra linda postal. Gracias, Juan. Bendiciones, Elsa desde Las Guaranas, felicidades para ti, tu familia, Vlad y bendiciones, dice por aquí. Elsa, gracias. Angelia, Fabián, saludos, feliz año nuevo. Nos dice por aquí hacer un llamado a los valvuleros encargados de mandar el agua al edificio del ciruelillo, que estamos secos sin agua, dice ella. Janet también, nuestra querida Janet, nos envía una postal del feliz año. Y Yanilda desde El Capacito también, feliz año. Gracias para todos ustedes. A la pausa, al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Bendiciones, gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Miren, decirles a todos ustedes que la agencia de viajes García Travel es la agencia preferida por todos y por todas. Al momento de viajar, asegure... Que sea con una agencia de calidad, agencia de viajes García Travel, donde usted elige su destino, pero nosotros acercamos la distancia. Agencia de viajes García Travel, 809-290-0420 o visítenos aquí mismo en la Fran Grullón, próximo a Telenor, agencia de viajes García Travel. Elija usted su destino y nosotros acercamos la distancia, agencia de viajes García Travel. En agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años de servicio, Farmacias Rafael te premia en grande. Por cada mil pesos en compra por personas, efectivos o diferencias de seguro, recibirás un boleto para participar de la gran rifa de una motocicleta, un Smart TV y una nevera. Botando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales. De Santo Domingo y de aquí de San Francisco de Macorís, recuerde que estamos en la calle Holguín número 187 en el sector Holguín y en Huiza, en el kilómetro 3 en la carretera Nagua. Sorteo a celebrarse el 19 de enero por el programa de mi hermano Roberto Neris, el toque de queda. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Es el momento, señor director, de mortificar mi estómago. Israel, Mamalupe Asadero. Y digo de mortificar mi estómago porque cada vez que veo estos platos exquisitos, me informa el propietario de Mamalupe, ¿eh? Jorge Luis estaba en Mamalupe y me dice que quedó encantado. Estamos buscando a un chef de alta experiencia en Mamalupe porque queremos seguir perfeccionando el gusto. Estamos bien, ¿eh? Pero queremos más, porque la demanda de personas ameritan otro chef en Mamalupe. Así que buscamos un experto cocinero. Mamalupe necesita urgentemente. Informa mi hermano Carlos y Conay, propietario de Mamalupe. Expertos en carnes y en marisco. Increíble. Mamalupe. Por aquí me dice Jorge Vladi. Es cierto, estaba casa llena ayer. Y es increíble el sabor. Y sobre todo los precios en Mamalupe. Sobre todo los precios. Usted dice, ay, quiero un restaurante, pero es muy costoso. Miren, usted cena como un príncipe y con una princesa con menos de mil pesos en Mamalupe. Increíble. Wow. Mamalupe Asadero. Salcedo, esquina 27. El lugar que está pegado en San Francisco de Macorís. Mamalupe Asadero. Miren señores, este fin de semana murió Ernesto Ortiz de la Cruz, mejor conocido como Kiko. Este hombre recibió un disparo en la cabeza por parte de otro hombre identificado como Grullón Almanzar. Ahí está la residencia donde vivía. Ese es el victimario Grullón Almanzar, quien disparó contra este hombre, contra Ernesto Ortiz de la Cruz, Kiko. Un disparo en la cabeza y todo esto por un celular según los reportes, porque supuestamente el obsiso, conocido como Kiko, se lo había sustraído versión que desmiente su familia dicen que luego lo encontró y que fue una, un hecho un crimen, caramba que no merecía, no merecía morir este hombre de esta manera vamos a ver qué nos dice su madre y otra pariente en el día de hoy estuvimos en su hogar adelante ay oh, Dios no me mate él. que yo no me arroba, nunca nunca ay, ahí ay, mismo se aprovecha <ríe> <ríe> ahí todo el mundo está diciendo que encuentran el celular y querido muchachito él no le robó no, él no era el ladrón nunca sí, sí, sí. Sí. él sí quería algo le pedía a algo a la gente ¿qué le dijo él entonces? ¿qué le dijo él? ¿tú me lo robaste? ¿cómo pasó cómo todo? busca el celular <ríe> ¿y qué te voy a buscar? Le dijo él. ¿qué te voy a buscar? si yo no tengo nada entonces ahí sacó la pistola y, ne, y cuando él la sacó hizo así, me dijo, no, no me mate. Pues de usted. Ay, así <ríe> de la justicia, Ay, 30. Justicia. La máxima. Ay, ni, y ni así me paga eso. Mi casa iba y hacía amistades con las hijas mías y yo nunca le vi nada, nada que le hiciera que esto lo comprometió te oye yo no vivo cerca ahora de él porque yo me mudé para allá te oye pero mientras lo conocí era un muchacho sano un muchacho bien con todo el mundo que ha dado justicia que agarren ese hombre que porque él es un el priva un matatán él dice que mata y que vira entonces hay que decir que tiene esas intenciones de matar te oye Bueno, señores, la policía a propósito de este hecho, ahí están las imágenes. Muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias a Agenda 56 de nuestro hermano Félix Kequi. Hemos extraído las imágenes de los rostros. De ahí está de Almanzar, aquí en la policía, le hace un llamado. Y también imagen de Ortiz de la Cruz, mejor conocido como Kiko, quien es el obseso en ese lamentable acontecimiento. Vamos a ver el llamado que le hace la policía a este hombre para que se entregue y que pague, que responda por la muerte de Ernesto Ortiz de la Cruz, Kiko, muerto de un disparo este fin de semana en Vista Valle. Adelante. Si sí, la policía activa la búsqueda de Iván Grullón Almánzar.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 Contra Ernesto Ortiz de la Cruz, Kiko, ahí está, muerto de un disparo en la cabeza, todo esto por un celular que según nos dice su madre, el celular luego apareció y que no estaba en poder de Kiko, que se le arrodilló y le imploró a este hombre que no lo matara, que no le disparara y de todas formas en presencia de su madre lo hizo con un disparo en la cabeza, Qué lamentable, miren de este fin de semana, ¿Recuerdan ustedes el bachatero franco macorizano Juan Santos, el profesional? Pues Juan Santos, el profesional, el bachatero Juan Santos, fue víctima de asalto también este fin de semana. Lo atracaron a Juan Santos en la avenida Libertad. Ahí está el bachatero Juan Santos. Se presentó al cuartel de la policía y vamos a escucharlo. Adelante. Anoche me atracaron ahí en la Libertad, eh, frente a la carnicería González. Eh, me quitaron el teléfono me quitaron eh, la cartera con todo, 7 mil pesos una cadena de oro, bien gorda, de ese gordo ¿cómo pasó todo? ¿qué te dijeron? me encañonaron, que me, que me tuviera tranquilo, yo una pasola nueva que yo tengo, pero la pasola no me la quitaron ¿entonces cómo fue? ¿qué te dijeron? que me tuviera tranquilo y me encañonaron dos, y uno me quitó todo lo que yo tenía ¿te llevaron entonces? Te me quitaron el teléfono la cartera con, con los documentos todo las cédulas me quitaron eh, 7 mil pesos, me quitaron una cadena bien gordota, que un pan amigo me había mandado de Nueva York, que yo la usaba, pero no era mía, sí de oro. Bueno, ahí está, le llevaron sus pertenencias a Juan Santo, el profesional de la bachata, este fin de semana. eh. Caramba, recordarles a todos ustedes que Don Andrés Bar Restaurant es el lugar número uno, el de la mayor diversión, el que todo el mundo le gusta visitar, Don Andrés Bar. Carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves, ahí está Don Andrés Bar. Visítenos, porque tenemos la, me la mejor musicalización, tenemos el ambiente acogedor, así que visítenos para que compruebe que lo que le digo en realidad es cierto. Visite Don Andrés Bar Restaurante. Denuncian ola de asalto. Está azotando a palmas por allá, próximo a Ugamba. Así que vamos a ver, señores. palmas denuncia asalto, atracos. Veamos. Jorge. Bueno, hace tiempo que venimos siendo víctimas de los atracos, los robos, a cualquier hora del día y de la noche. Eh, antes de ayer le quitaron una pasola a una muchacha ahí en la calle 2. Eh, ayer le quitaron una pasola ahí mismo, en la calle, en el mismo sitio, a un señor. Eh, de aquí de la esquina de, de nuestro centro comunal se robaron 70 sillas. Eh, se llevaron el abamano que quedaba en estos días. Estamos esperando que vengan a buscar el toile también. <risa> y así, porque el estilo, aquí no tenemos sosiego con los ladrones. porque aquí no se ve una patrulla ni de caetón. Eso mi hijo, estamos feos para la foto. Porque por aquí no pasa una patrulla. Por aquí no pasa una patrulla en dos días consecutivos. A una dama muy, muy reconocida de aquí, la atracaron. Y al otro día, otro hombre que vive cerca de, de donde hubo el atraco, también lo atracaron y le quitaron su pasola. pasola buena, que ya usted sabe por cuál, para los puntos. ¿Se ha identificado alguna de los atracadores? No, no, porque el, el primero fue... Eh, se dice que en una casa lo, lo pasaron por televisión. Y lo que sabe, están quedando... Bueno, ahí está. Miren, este fin de semana también agentes de la policía ocuparon una residencia aquí en San Francisco de Macorís, señor director. El vehículo donde que fue utilizado para matar a las cuatro personas que hace un momento fueron muertos en guerra. Así que he encontrado eh, la jipeta o el jet donde cultivaron a Roberto Confesor Iche Zapata, a, que era el conductor, a Pablo Roberto Celedonio. Entre otros que le acompañaban, así que ahí está el jet, repito, ocupado aquí en San Francisco de Macorís en una residencia donde perdieron la vida estos cuatro miembros de una misma familia en guerra. Esto fue un medio de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle 27 de febrero del sector San Martín. Fue ocupado el jet de color negro en el que se presume se transportaban los que cometieron el cuádruple homicidio, muy bien. En el allanamiento resultó detenida Marlene del Carmen Brismán Gabriel, quien se negó a ofrecer algún tipo de información. Repito, y corregimos, este se presume que fue el vehículo donde se desplazaban las personas que cometieron el hecho para matar a los miembros de esa familia en guerra y que fue ocupado, fue encontrado aquí en San Francisco de Macorís en una vivienda en la calle 27 de febrero del sector San Martín. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Bendiciones, muchísimas gracias. Así iniciamos este 2019. Salud de informaciones en su mayoría negativas, lamentablemente tenemos que dársela a conocer a ustedes. Ese es nuestro compromiso. Ojalá y que en lo adelante cambie todo el panorama, que podamos llevarle informaciones positivas también y que no, llevemos, eh, que no se lleve el luto a sus hogares. Bendiciones. Si Dios lo permite, mañana estaremos aquí una vez más por este canal 8 de Telenor, porque es que gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.